Hoy nos tomamos un café con mucho arte, porque estamos en Arcafé y no paran, siempre están innovando, tanto en gastronomía, que está aquí el gran Che experto en la materia, que prepara unos menús delicioso. Y por supuesto tenemos una relaciones públicas y también un querido amigo y un gran profesional, yo para mí es la persona que más entiende de, de vinos, de estos cardos que da esta tierra tan maravillosa y también tiene nacional e internacional, por supuesto. ...lo vamos a ir desglosando... ...porque tenemos un tema próximamente... ...que queremos que lo anotéis en la agenda... ...porque va a ser plaza limitada... ...y el que quiera asistir... ...tendrá que llamar previamente y reservar... ...bueno pues vamos a saludar... ...a nuestros queridos amigos y grandes profesionales... Eh, ...buenos días a todos... ...que Gracias hemos tomado un café nosotros. delicioso... ...porque la verdad es que tenéis un café buenísimo... ...que todo el mundo lo dice... ...y además según nos dijo un día... ...que el café de aquí engancha... Eh, ...es cierto no Máximo... ...sí, sí io ho puntato molto quasi tutto sopra il caffè me costa il doppio che l'altro però sicuramente ha una grande grande differenza uh -huh. e además me han hecho una Ferrari di macchina che de verdad eh, io penso che abbiamo uno dei migliori caffè che puoi tomar en la costa. Claro, ese è autentico caffè italiano, no Sì, sì, sí, si, 100% prezzo, italiano, no me... anzi la, la toasteria está sta a 5 km dalla casa di Valentino Rossi. Qué maravilla, fíjate, un que, caso que no teníamos. Cerca o sea, de Rimini, ajá, que mi, es, mi tierra. Es, lo tenemos aquí en Marbella, en la Costa del Sol, aquí un paraíso. Y bueno, eh, ¿cómo está funcionando la temporada? ¿Cómo está yendo? Lo Claramente, que eh, eh, como todo el mundo sabe, eh, eh, es eh, un poquito más complicado después de lo que ha sucedido. Claramente nos faltan un poco de turista. Eh, y aguantamos pero debo decir que uh -huh. no obstante todo puedo tenerme contento yo pienso que esta gente ve peor de nosotros <risa> bueno ¿cuál es de tus menús lo que está teniendo más aceptación porque yo tienes una yo gran gastronomía tengo, al contrario de lo que pensaba eh, me soy sí, puesto sí. a hacer una un minestrone que eh, solitamente es una, una pietanza de, de, de verdura de, de inverno ¿no? de invierno Ajá. Pero tengo que decirte que no paro de hacerlo cada semana porque son en la receta de mi abuela son 17 eh, verduras diferentes mezcladas con jus uh es -huh. solo naturaleza, pura vitamina. es maravilla! Y la nuestra romagnola que se puede hacer como un, los variados modo y hemos inventado uno la otra semana que de verdad es una pasada que es con uh, canónico parmesano champiñón y pollo es una de verdad me, me, me soy sorprendido yo mismo de la bondad que de, tenía el resultado bueno la habrá es que aquí todo es arte y sí. como sois unos artistas también habéis organizado próximamente eh, un evento que ahora vamos a ir a la cuestión en ¿eh? sí porque queremos saber todos los detalles bueno en primer lugar cómo ha sido la conexión la amistad con el señor zamorano Elena, en primer lugar, muchísimas gracias por, uh, por estar aquí en Art Café. Con Manuel puedo, puedo solo decir que la conexión uh, es una conexión espontánea, genuina, uh, sana. Lo que, eh, lo que se necesita ¿no? para que una, eh, una, una colaboración fluya de manera, de sí. manera espontánea, ¿no? ¿verdad, eh, Manuel? Sí. Y una, una persona que tengo uh, que contar antes de pasar a, a la, a la, al motivo por el cual estamos aquí y hablando del evento, una persona que... Me ha, me ha ayudado muchísimo y en el periodo hablando del confinamiento lo digo con la, la total la, la total felicidad de decirlo me ha acompañado con mensajes en whatsapp de soporte y de animarme cada día hasta el día de hoy yo esto no, no puedo que, que verlo como un, un gesto de una grandísima persona más allá de la parte profesional ahora hablaremos de la parte profesional de un gran profesional del sector de la, de la hostelería así me escribí un poquito ahí un poco en red social para para adelantar todo un honor estar aquí con manuel zambrano realmente estamos en una época que demandamos y necesitamos eventos que nos motiven. de una u otra manera o ofreciéndonos obras de arte o en esta ocasión va a ser una cata maridada eh, bueno yo creo que lo tenéis todo muy bien pensado lo que es la relación del maridaje con la gastronomía y también con los cardos que se van a ofrecer, ¿no? Manuel, es, tiene que ir todo en combinación, ¿no? Tiene sí. que ir todo combinado. La persona más indicada eh, será seguramente Manuel, querido Manuel, uh -huh. para poder dar para lo los detalles. Podemos decir que la primera cata maridake y también cata de gin tonic, como me sugiere uh -huh. Manuel, que Art Café realiza, y esperamos realizarlo siempre a, la nuestra, a nuestra manera, un poco con un toque personalizado, ya que somos del mundo del arte, máximo él, nuestro artista me encanta verlo positivo más allá de la mascarilla, os puedo garantizar que tiene una sonrisa maravillosa, claro. y estoy pensando en pintársela en la, en la mascarilla Pero no, ¿sabe? hay que, respetar, hay que respetar las normas, aquí se respeta la norma, Por tanto en higiene Por como en protegernos o sea, que aquí se lleva así. todo a rajatabla bueno señor Zambrano, muy buenos días y bueno, recién llegado también de las Islas Canarias, de Tenerife, y bueno, siempre activo, y es lo que nos encanta, ¿no? Bien. Que una persona esté activa. Y usted siempre lo será, porque genio figura ya se dice hasta la sepultura, o sea que, que siga así siempre. Y vamos a hablar cómo ha sido organizar eh, todo este próximo evento, que va a ser cuándo qué día, vamos ya anotando fecha, qué día. Bien, bien, bien hacer estar contigo y bueno gracias por tu ayuda y tu colaboración pues nada esto lo, lo tuvimos comentando Giovanni Máximo y eso con el tema de hacer una cata presentar unos vinos y una Ginebra unos gintoni y hacer un menú maridaje no y eso es lo que vamos a hacer eso se va a hacer el día el día 1 de agosto ...más o menos a las 9 de la noche... ...será aproximadamente para unas 35 o 40 personas no más ...para guardar todas las recomendaciones sanitarias... ...que actualmente hay a nivel nacional... ...y entonces bueno pues se va a hacer una presentación... ...de, de bueno de una serie de vinos muy buenos... ...tanto blancos, rozados, tintos, con premios, dulces, cava... ...y después se va a hacer un, manú, un menú maridaje... ...acompañando esos platos con, con la mejor materia prima... ...que hay ahora mismo en el mercado... ...que son de... Eh, ...los productos de Carpier y los productos de petaca chica del atún rojo de la almadraba exclusivamente atún rojo ahí no hay nada mano, en la época y, y efectivamente va a ser eh, el, el menú es espectacular y bueno pues lo vamos Bien. a elaborar aquí y todo eso ya saldrá la red... pero sí que es verdad que va a ser para muy poquitas personas y lo que queremos es eso que el que venga que venga con reservas y no va a ser muy complicado porque esperamos no podemos meter más de, de las personas que, que se ha recomendado y que yo, que yo beginning. Yo quisiera saber que me responda que queráis o cada uno de vosotros. Sí. ¿Cómo se elige? ¿no? los, los maridajes, eh, por ejemplo, hablamos de atún y otros productos que son diferentes y con caldos diferentes. Entonces, ¿cómo, cómo se elige? ¿Cómo se saborea? ¿Cómo se elige eh, el plato que puede ir bien con ese vino que guarde ese equilibrio? ¿Cómo, cómo se consigue eh, que, que sea exacto? Vamos a ver con el Bueno, tema. luego me dais vuestra opinión con también. Tema, con el tema, por ejemplo, si depende el producto. No quiere decir cuando. ...hay siempre una motivación que dice uno no... ...el blanco para pescado, el rosado, el tinto para carne... ...no, depende del tipo de, de, de producto que vayas a elaborar... depende ...por ejemplo, con el atún rojo pues eh, te va muy bien cualquier blanco... ...sobre todo porque es, un, es una materia prima que tiene muchísima grasa... ...el atún rojo, entonces sobre todo para limpiarte... ...puedes combinarlo con, una, con un blanco, puedes combinarlo con un vino fino... ...puedes combinarlo con un rosado, con unos espumosos y eso... ...y entonces bueno, pues vamos a hacer una mezcla... De, de, de un poquito de todo digamos mar montaña y otra serie de cosas y vamos a mezclarlo con, con varios de los vinos pero el gusto de cada uno uno puede tomarse un pescado con un tinto como si se quiere comer un chuletón con un rosado no, no eso es pero sobre todo lo que intentamos es maridar para la limpieza del paladar y todo eso Ahora, si no, me gustaría su opinión sí, también acerca si de lo que física. son los con la gastronomía Entonces, y los cardos. partiendo del hecho porque es un valiente chef tenemos che dice Exacto. perché partiamo dal legge che eh, chiaramente cada uno tiene su gusto e su sentito da varios anni eh, già in italia eh, ha cambiato l'idea una vez el blanco era por el pescado, el rojo por la carne. No, hemos hecho de la mezcla eh, que increíblemente puede ser más atractiva, más sabrosa, con, uh, mezclando cosas que antes era un, un, una pareja que, que hacía un delito, poner un, un vino rosso con, con un pescado o viceversa. En vez te puedo garantizar que me soy sorprendido yo mismo, eh, tenemos un lambrusco que suole essere un vino da dulce e dulce frizzante eh, che nunca nunca habría imaginado que podía esposarse, ma de verdad a pegarse así bien con el pescado uh -huh. e, es un, un, un lambrusco hecho aposta por, por, por uh, el pescado pero de verdad me ha sorprendido que nunca imaginaba que un bollicine rojo podía estar así bien con, con un, un, un crudo o con con un sushi quiere dar tu opinión también acerca Yo de la puedo opiniones de, de, de, de, de, mm, de arte, eh, las personas más autorevole seguramente Manuel y eh, Máximo, eh, sí, lo que en general he percibido yo, puedo decir una, sí, una, una opinión como consumidor, no seguramente como profesional, que efectivamente, y esto está bajo, bajo cualquier tipo de, de, de, de, de, de visión, ¿no?, ...que la dinámica en el mundo de la hostelería... ...han cambiado, han cambiado completamente... ...con lo cual, evidentemente, como decía Máximo... ...como uh -huh. estaba diciendo... Eh, ...las personas que saben mucho Correcto. mejor de mí... Eh, eh, se, han, ...se han saltado... diez protocolos eh, a nivel de, de uh -huh. gastronomía... ...a nivel de, de hostelería... Y evidentemente, eh, se nota... ...y esto es la verdad, creo que... ...de, de poder eh, recoger vuestro, vuestra opinión eh, favorable... ...a lo que estoy por uh -huh. decir... ...es una gastronomía mucho más fantasiosa... Mucho más mm -hmm. artística grande renombre que conocemos a nivel internacional transforman plato en un formato que parecen realmente arte no máximo es, es totalmente así, en, así. En este es tato. que la vista también come es, es el... que si vemos una bonita Exacto. presentación yo dice gratis, yo quiero es el mismo <risas> plato servido o oh, da aquí tiene clase mm -hmm. eh, o oh, servido ma mismo es eh, mismo va tú lo, lo percepiste diferente es, es, es, ¿sí, es, mismo? es como inabsoluto. tomar el vino no, en una copa de no cristal. No por bonita? nada, tenemos seis sentidos. Y cuando tú puedes uh -huh. agradecerla a todos, no puede fallar. Por supuesto, Brassambrano sí. ¿no? no es lo mismo tomar en vaso de plástico que en una copa eh? que oxigene el vino, una copa de cristal, un buen cristal. Eh? ¿Qué tal? No, y no que creo... plástico para nada. para nada. Ni para la Coca-Cola. <ríe> <Perdona>, Ni para <ríe> la Coca-Cola. Eh, cristal y es, es, es, es suficiente. Claro que sí. Si la... La verdad es que el paladar también se educa, ¿eh? El paladar lo vamos educando, porque yo recuerdo que en Francia aprendía a tomar el de postre en queso, un buen queso curado con el tinto y me estaba fantástico. Y en otra cata que hicimos y tal, recuerdo hace ya tiempo que en la cata de vino tinto con chocolate y qué bueno está al final ese tinto con sí. una onza de chocolate bueno puro no me, es fantástico me permito hacer yo una pregunta máximo que <risa> sí, sí. ha viajado mucho por el mundo me gustaría saber una curiosidad eh, porque ha viajado en diferentes países y si le ha pasado alguna vez que un vino no tan renombrado pero con una excelente presentación uh -huh. tuviera un efecto absolutamente diferente Sì, si, eh, eh, chiaramente sì. Si. Eh, il il, il, il eh, tema che, più che il vino, che lo può comunque, tutto eh, eh, eh, eh, eh, mm, in base al basso che lo serve, si. non è che può essere chissà quale, quale ornamento, presentazione. presentazione. Però, unto al plato giusto con la sua caratteristica di de dar aquel toco de, de arte de, de verdad, arte de verdad sopra el plato te hace, mm, te hace sentir el paladar diferente, aunque el vino, es eh, todo, todo, como un cóctel presentado eh, con una paleta, se llama no, la canucha, con una canuta y eh, eh, nada más, o con un florecito, con la suga, ah, eh, es eh, tú lo, lo percepiste diferente, <risa> sí, es, que es, es, es obvio esto, claro es, que eh, sí. todo es tiene que es tener es su equilibrio, bueno que buena tertulia estamos haciendo hoy, esta sí. mañana que corra aquí una brisita, la que entera, estamos brisita super brisita a gusto, vamos a hablar de cosas técnicas también sambrano porque también me gustaría ver que aparte de este establecimiento que lo llevan ellos dos fenomenal eh, que han colaborado desde el primer momento Arcafé, café más colabora y participa de este acto porque son muchas cosas bueno, o sea, estamos hablando de buenos vinos de buenos productos buena materia prima eh, pues también me gustaría conocer quién está también pues mira, eh, eh, en este proyecto todo el tema de las del tema de las bodegas eh, por ejemplo es un amigo mío se llama rafael que es, eh, es, es el, el club del gourmet a 340, ¿no? Entonces, este señor es un distribuidor de lo del mejorcito, de lo mejor. Y sí que es verdad que vamos a tomar, en principio, vamos a tomar un cava, que estamos ahí decidiendo si cava muscato. Después íbamos sí a tomar un blanco, que es de la bodega de Vega Bella, que es un... Eh, va, va a llamar mucho la atención porque estamos acostumbrados a, a los verdejos, ¿no? Esto es una garnacha blanca monovarietal de La Rioja, que es una uva muy peculiar, muy especial, muy olorosa. Con un sabor espectacular que no estamos acostumbrados, ¿verdad? No es el clásico verdejo ni nada. Después vamos a tomar un rosado que también se llama Naval, que es una digamos es un rosado de Lágrima, que viene de la ribera del Duero. Y después eso, digamos, es eh, blanco y rosado. Y después sí que vamos a tomar, para mí, uno de los vinos que yo estoy más enamorado. Esto es la historia, es un enólogo muy bueno que vinos para un montón de bodegas, de las mejores bodegas españolas. Que se llama José Luis Corrale... ...José Manuel Corrale... ...y lo que ha hecho es de su... ...lo que ha hecho es de unas viñas de su familia... ...hacer un vino de autor... ...que es un espectáculo... ...con muy poquita tirada la botella es, es impresionante... ...viene lacrada totalmente a la antigua usanza... ...es, es pre, una, una botella bordonesa es preciosa... ...y el tema que tiene, que es un vino... ...que tiene 24 meses en barrica que es muy poquito lo que se ha hecho y que va a entrar por primera vez, se va a consumir por primera vez en Arcafe, se va a presentar... En, en, primicia, Arcafé, en, ¿En primicia? En primicia totalmente, en, en, toda, la costa, en toda la costa del Sol... Y en, y, en, y en Marbella. Eh, no se conoce este vino porque acaba de salir la añada que la ha sacado, la ha presentado aquí. La única persona que de momento la toma antes que todos nosotros es José Andrés, el, ma, el, el mejor chefe de, de Nueva York, ¿no? Ha sido el que lo ha aprobado. ¿Cuál es José Andrés. José, sea, la, la, marca, la marca. No, la marca se llama José sí, Manuel es, es un vino que se, baña, se llama Viñas Viejas 2017 que, y de la familia Corral Espinosa. Corrales Espinosa. Y él es el enólogo. Que lo hace y después, aparte de eso, tiene él hace dos tipos de vino. Ese tinto, después, hace un tinto dulce que se llama néctar de Farruche también 2017. Otro espectáculo de vino que también lo vamos a probar ese día. También lo vamos a probar, vamos a probar, vamos bien, a probar. por primera vez en lo que es de Madrid. Para abajo, Hombre, la milla de oro que se presenta. Vino la bueno, milla la de oro Ya también. Este vino se ha vendido en restaurante se vende en restaurantes de nivel alto, el País Vasco, Cataluña, Madrid. Y por primera vez viene a Andalucía y viene a la Costa del Sol. Y se va a probar en Arcafe. El que quiera probarlo tiene que probarlo. Aquí. ¿No? Pues vamos... ¿Sabes, Manuel, porque Manuel, te decía de la marca. Porque hay que agradecer las patrocinadores <risa> sí. de patrocinadores y hay que agradecerlo. La marca que suportan. gracias a ellos, no máximo. Así ah, sí realizan este evento. y un poco en el mundo comercial siempre me ha me ha gustado darle la su relevancia como manuel está justamente haciendo porque gracias a la marca gracias a lo que también apuestan por Art café en, en exclusiva como estas dos marcas con lo cual le enviamos un nuestro agradecimiento y aparte bueno, perdona y aparte de eso se va a hacer también una degustación de mini Gintonis. entonces eso ya el es remate ya en eso ya va a eso lo, lo patrocina en la empresa igual a 340 pero patrocina cantima grupo que es un grupo impresionante Ajá. ahora mismo el grupo de bebidas alcohólicas más importante que hay a nivel nacional tienen el mejor champán del mundo que es el champán del de, carbón de la fórmula 1 y después tienen ginebra ron whisky de japón y todo y ellos van a presentar tres tipos de ginebra una de frutos rojos una de manzana u otra de fresa y van a presentar la famosa tónica original que es una, una tónica estadounidense americana que se presenta bueno ya está aquí pero que viene también a presentarlo aquí a hacer una degustación bueno esto de las tónicas ya se ha convertido en un fenómeno ¿eh? porque hay tanta variedad ¿eh? que es increíble. ¿eh? Esto es, es totalmente un fenómeno. Realmente, sí. se ve que me gusta mucho el micro, me de sí. alguna manera me lo devuelven. Los amigos me conocen ya sí. en este caso. Quiero dar, si me permites, aunque no hoy no hablamos de arte, uh -huh. pero hablamos de arte al mismo tiempo, dándola una, una noticia para nosotros importante, importante para los artistas, verdad, Máximo? absolutamente. Sí, porque tenemos que seguir luchando, aunque con la que claramente no solo con el restaurante la noticia es que desde unos cuantos de, de día eh, estamos abiertos con un nuevo espacio en puerto en puerto banus en el Meliá banus con lo cual hemos estrecho una importante colaboración para tener nuestra galería es decir que en todos los espacios del eh, del, del complejo hotelero y, y encima en alguna suite del, del Meliá banus será posible no en la suite porque evidentemente son son para los clientes en este caso, pero digamos, en los espacios libres, en el hall, será posible ver obra de Máximo, obra de muchos artistas, que, con lo cual nos honramos de representar. Recordamos sí. que son más de 53 artistas de diferentes nacionalidades, con lo cual os esperamos aquí en la Milla de Oro para poder visitar directamente, Ajá. igual con alguna palabra del artista mía también un pequeño comentario y alguna vez eh, también eh, encontrándonos en el Melia Banús, un espacio maravillosísimo, obra seleccionatísima, con lo cual claro. me es la intrusión. Hoy no, no pasa se hablaba, nada, pero no, no podemos de olvidar de las personas que quieran hacer la reserva para la cata sí, de la sí. que hemos hablado y que era la principal, por que sí. nos digáis un poco el teléfono Perfecto. o una página web sí, o donde bien. podemos sí. eh, tener toda la información y el precio también. Por Opciones, supuesto, eh, la reserva perfecto Elena, opción es muy sencilla, o acercarse y aprovechar para visitar y poder reservar directamente en Art Café, aquí en la Milla de Oro, o simplemente componiendo el número 951-50-78-45, repito, eh, 951-50-78-45, se podrá eh, tomar una primer nota que después tendrá que ser eh, evidentemente finalizada con, en este caso con la llegada y la, y la, y la reserva. Eh, intentaremos porque necesitamos por la organización creo que se habrá entendido no hay una gran despliegue de marca hay un gran despliegue al nivel calitativo de lo que se ofrecerá con lo cual eh, también tendremos que tener un, las reservas adelantada un poco la fecha fecha importantísima que cae también en el, en el día de mi cumpleaños 1 ah, de agosto bueno de agosto. Qué, qué gran fiesta <risa> el 1 de agosto Entonces, estará y, también un detalle por por mi parte eh, por supuesto el precio de por persona de, el, el, para el precio es de 60 euros. No, no tengo duda, pero me lo puede confirmar una persona más autorevole del, del sector, que, como estábamos hablando, por la cantidad y por la calidad de lo que se irá ofreciendo es absolutamente un precio en línea por una cata de vino de gin tonic de que sobre todo con, con unos detalles eh, gastronómicos impresionantes, ¿verdad, Más? Bueno, por bueno, supuesto, no por creer, supuesto eh, digamos que esto, eh, digamos que es un común menú degustación, lleva ocho plato aparte después del, sí. del postre o la tarta lo que se haga con chocolate o lo que sea es verdad que es un menú que normalmente está aproximadamente te puede costar en cualquier restaurante bueno sobre 150 hemos hecho eso porque sí que es verdad la, los vinos son muy buenos son vinos sí. de, de nivel alto después están los mini y los productos son espectaculares aparte de carpier todos los productos carpier salmón bacalao el foie y todo eso después todo el atún rojo viene de la almadraba después sí que verdad que va a haber un producto nuevo que son las papitas auténticas de yema de huevo de Canarias de Tenerife que llegan la semana que viene y que van a estar preparadas con sus mojos verdes y mojos rojos elaborados por mí así que nada qué maravilla bueno no lo perdáis ya habéis escuchado el teléfono decimos el teléfono de sí. también de reserva 951 50 78 45 me permito para vivir un momento emocionante la gastronomía que es arte y siempre lo ha, lo ha estado se junta a las artes pictóricas de la, del arte de nuestro máximo cedrini que siempre más queremos por su obra enfocada al mundo animal hay una obra preciosa que presentamos en estos días me permito un segundo enfocada al mundo al mundo animal que merecen sí. de ser visitada Pues estupendo, nos apuntamos a ello también, así que tenemos eh, muchas cosas pendientes para hacer, para que no nos aburramos y hay que estar activo como todos sí, lo estamos. Eso, es así que muchas gracias, y buen día a todos, nos quedamos con esta delicia de café, de Arcafé. Un saludo a todos, gracias. Te alegro. Te alegro.